¡Bienvenidos mentes brillantes! Bienvenidos a un nuevo video de practicar la comprensión auditiva En este video repasaremos una situación de las muy frecuentes en la vida alemana y es la situación de estar en una cafetería y hacer tu pedido Los Kids Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida, mi nombre es Daria, aquí nos enfocamos en el aprendizaje del alemán paso a paso y de aprovechar este proceso al máximo. Si te gusta este tema te invito a suscribirte a este canal y a hacer un clic con la campanita para que te lleguen los avisos de los últimos videos subidos. En este video haremos un repaso de un pequeño diálogo de una situación en una cafetería donde el alemán le gusta mucho y a sentarse a leer, a conversar, a tener una junta entre amigos. Haremos este video de la misma forma como los mini diálogos anteriores, con tres repasos. Un primer repaso donde simplemente vamos a absorber la forma como suena esta conversación de la forma más natural, en su velocidad normal. Luego vamos a desglosar cada frase para entender qué es lo que se dice y cómo se dice y en la tercera repetición vamos a escuchar el mismo diálogo de una velocidad un poco más reducida para mejor consolidar ya la nueva información y tener una repetición para practicar eso. Vamos con la primera repetición. Hallo, hier ist die Karte, bitte. Danke, danke. Ich weiß es schon. Ich möchte bitte einen großen Cappuccino. Und welche Kuchen haben Sie heute? Also, heute haben wir Käsekuchen, Apfelkuchen, Schokoladentorte und Zwetschgenkuchen. Ah ja, dann ein Stück Apfelkuchen bitte. Sehr gerne. Reconocemos este mini diálogo. En la primera instancia se acerca el camarero, la camarera a entregar el menú al cliente y dice, "Hallo, hier ist die Karte bitte. Hallo." Hier ist die Karte, bitte. Aquí tiene la carta. Aquí tiene el menú. Hier ist die Karte, bitte. Danke, ich weiß es schon. Danke, ich weiß es schon. Gracias, ya lo sé. Ya tengo claro lo que voy a pedir. Danke, ich weiß es schon. Einen großen Cappuccino, bitte. Und welche Kuchen haben Sie heute? Einen großen Cappuccino bitte. Und welche Kuchen haben Sie heute? Un Cappuccino grande. ¿Y tortas tienen hoy día? Wir haben heute Käsekuchen, Apfelkuchen, Schokoladentorte und Zwetschgenkuchen. Wir haben heute Käsekuchen, Apfelkuchen, Schokoladentorte und Zwetschgenkuchen. Hoy día tenemos Cheesecake, Kuchen de Manzana, Torta de Chocolate y Kuchen de Ciruela. Wir haben heute Käsekuchen, Apfelkuchen, Schokoladentorte und Zwetschgenkuchen. Dann ein Stück Apfelkuchen, bitte. Dann ein Stück Apfelkuchen, bitte. Entonces, un trozo de kuchen de manzana, por favor. Dann ein Stück Apfelkuchen, bitte. Sehr gerne. Sehr gerne. Con gusto. Vamos con la tercera repetición de este diálogo, ya para procesar un poquito más toda esta nueva información. Hallo, hier ist die Karte, bitte. Danke. Ich weiß es schon. Einen großen Cappuccino. Und welche Kuchen haben Sie heute? Wir haben heute Käsekuchen, Apfelkuchen, Schokoladentorte und Zwetschgenkuchen. Dann ein Stück Apfelkuchen bitte. Sehr gerne. Con eso ya repasaste tu siguiente mini diálogo de una situación en una cafetería. Ya puedes practicar hacer un pedido en una cafetería. Espero que te sea de mucha utilidad este pequeño diálogo práctico. Si te gustó el video dale un like. Y si tienes otras ideas de situaciones que te gustaría verlos en vivo, ver cómo funciona una conversación ahí, déjame un comentario en la parte de abajo y me alegro vernos en el siguiente video.